Este año crearé una sociedad más justa, más inclusiva, igualita. Vamos, ¿qué vas a marcar la X solidaria, ¿no? ¿Y yo? Lo normal. Claro, lo normal, ¿no? Haz algo extraordinariamente normal. Marca la X solidaria en tu renta y ayuda a millones de personas. Lo normal, ¿no?